Queridos amigos, amigas, amigues Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende a de qué hora estés escuchando este video Ojalá lo estés escuchando en directo Como corresponde, ¿verdad? Eh, bueno, eh, ojalá en estreno, no en directo, en estreno Porque no estoy haciendo directos Pero una vez cada tanto voy a hacer un directo Bueno eh, hoy, como ya dijimos en la presentación, ahora que nos estamos profesionalizando poco a poco, eh, tampoco me la creo, todavía no salen todo lo bien que me gustaría que salgan. Pero hoy tenemos que hablar de un ángel. Hoy es martes, martes 11 de abril de, de 2023. Eh, y este ángel va a regir prácticamente todo el resto de esta semana entonces empieza hoy este ángel, justo coincide con el día de hoy eh, una duda constante que me preguntan y, eh, y me preguntan <ríe> continuamente es eh, con respecto a Los Ángeles ¿Qué pasa eh, si yo lo invoco en otro horario? Igual te va a asistir Invocalo, animate ¿Qué pasa si no me acuerdo, estoy en la calle Necesito algo y no me acuerdo de la invocación ¿Me las tengo que estudiar de memoria? No, las invocaciones son tentativas Son para que te inspires pero vos haces tu propia invocación o simplemente tu pedido, tu pedido, qué es lo que querés de él, pero ponelo a trabajar. Eh, la otra invocación que me hacen es, ¿tengo que hacerlo en ese horario? No, no, no es necesario. Y eh, la fuerza del ángel está en lo sonoro, en lo sonoro de su nombre. Entonces vamos a suponer que vos eh, eh, no te acordás de que eh, el nombre del ángel de hoy y, y hoy perdiste la billetera en la calle por decir algo, pero que no, pero que no, no te pase nada de eso, pero y necesitas la asistencia de un ángel y no te acordás el de esta semana y el de la semana anterior supongamos que haya sido Sitael y como es fácil te lo acordás, invocá Sitael ¿sí? ¿Por qué te digo esto? porque a veces pasa que uno no se acuerda ni siquiera del de nombre del ángel guardián correspondiente a uno eh, ¿sí? menos te vas a acordar de los 72 ángeles y a qué día corresponde ¿sí? lo importante de esto y por eso lo hago todos los martes es que sepas que hay un ángel que durante esos 5 días aproximadamente ¿sí? porque rige 5 grados del horóscopo eh, está rigiendo es como el jefe en ese momento ¿sí? ahora, si vos están todos los otros 71 ángeles asistiéndolo a ese jefe entonces, si vos te acordás de cualquiera de los nombres de los ángeles ¿sí? Aniel, por ejemplo eh, bueno invocá ese y ese va a ser lo que tenga que hacer para pasarle el trabajo al que está de guardia ese día, ¿sí? Entonces, vos podés invocar al que quieras, es muy libre, por eso me encanta este método angelical, con que te acuerdes el nombre alcanza, ¿sí? Ahora, eh, si vos tenés algo, tenés un proyecto concreto ¿sí? y vos sabés que es tal ángel, porque ya lo vimos acá ¿sí? es mucho más preciso es mucho más puntual, es como si tuvieras una flecha y tuvieras ahí el, eh, el cómo se dice el, el, el blanco donde acertar sí es mucho más puntual eh, y, y si lo haces en el horario de ese ángel, más todavía ¿sí? pero igual los ángeles te van a asistir permanentemente ¿sí? esta duda quería que se la sacaran la otra duda es eh, yo no sé si la consigna de la semana anterior se entendió o no se entendió pero no tuve ningún mensaje diciéndome, eh, invoqué al ángel de esta semana eh, para tal situación y tuve respuesta. Entonces, como no tuve ninguno de esos mensajes, no voy a hacer ningún sorteo. Tuve mensajes de otro tenor, pero no de eso. O sea, eh, la idea es... Vos, durante esta semana, lo, lo renuevo la consigna para la semana próxima. Durante esta semana, eh, te pido que recuerdes el nombre del ángel guardián de estos días. Entonces, vas por la calle. Eh, te sucede algo mmm, algún inconveniente no llega el, el, el bus el colectivo le decimos en Argentina no llega y vos estás llegando tarde y estás esperando ahí en, el, en, en la parada de, del bus y no llega y entonces empezá a invocar a este ángel y si te responde este ángel que inmediatamente te va a responder estoy 100% seguro que te va a responder te pido que me digas en un comentario del video me digas, lo invoqué, pasó esto, pasó esto, pasó esto sí y me cuentes todo lo que te trajo de beneficios ese ángel entre todo lo que Hagan eso, me hagan ese comentario, antes del próximo lunes, a ver qué cae, voy a mirar acá en la computadora. Eh, antes del lunes 17 sería a las 0 horas, antes del lunes 17, a las 0 horas del lunes 17 del país donde vivas. Eh, yo voy a revisar los comentarios y entre todos los comentarios que haya en este video comentándome algo que les pasó, que invocaron al ángel y el ángel se los solucionó, entonces yo entre todos ellos voy a hacer un sorteo de qué? de la carta angelical. ¿Qué es la carta astral angelical que lo contempla la Cábala Hebrea? Bueno, es tu carta natal y dependiendo de la posición de ciertas cosas en tu carta natal, de los planetas específicamente, tenés un ángel guardián O sea, son 10 ángeles guardianes, pues son 10 planetas, más 2 ángeles guardianes que decimos que corresponden al secreto que son como eh, digo yo en las flores de Bash, el Rescue y Remedy esos eh, dos que salen al rescate inmediatamente ¿sí? entonces a veces uno no se acuerda de los 10 ángeles guardianes eh, entonces necesitan una urgencia llama a esos dos ¿sí? Eh, bueno, creo que se entendió esta vez creo que se entendió la consigna la semana anterior creo que no se había entendido la consigna bueno, ahora sí, vamos al ángel el ángel de, eh, que nos toca hoy que rige prácticamente toda esta semana pues empieza hoy es Maja Siaj Maja-Siaj. Esa es la pronunciación eh, exacta del nombre. Eh, yo como siempre te lo voy a dejar todo esto acá abajo en, en el cuadro de descripción para que vos también te vayas haciendo tu carpeta si querés. Este ángel rige es desde los 21 grados de Aries y hoy estamos transitando esos 21 grados de Aries hasta los 25 grados de Aries. Eh, la hora en que rige es entre la 1 y 21 am de cualquier día y la 1 y 40 am de cualquier día. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, supongamos que estamos en un día en que está rigiendo el ángel... Eh, eh, cita él, que bueno, ya lo nombramos. Eh, sí, y son la en, Estamos a la 1 y 30 AM. Y nos acordamos que ese es el horario de Mahasiag. Bueno, invocamos a Mahasiag. Y Mahasiag inmediatamente va a ir a. Comunicarle nuestro pedido a Citael, al ángel que está de guardia todo ese día o todos esos días. ¿Sí? Entonces, para eso sirve, es mucho más fuerte, la invocación es mucho más rápida, está como más atento, digamos. Eh, ¿Qué puede obtenerse de Mahasya? Se puede ob obtener vivir en paz con todo el mundo el conocimiento de las altas ciencias, de las filosofías ocultas, de las artes, eh, una extraordinaria fuerza moral, que, que esa fuerza moral nada, nada en el mundo consiga destruirla, resignación ante lo inevitable, capacidad de olvido, para las ofensas de tipo kármicas que reciban iluminación espiritual cuando la gran tempestad ha pasado bien vamos con la invocación de Majasiah Majasiah no permitas que las virtudes que tú has acumulado en mi alma se conviertan en un obstáculo para mi evolución. Haz que yo comprenda, Mahaseaj, que para ejercer el magisterio de tu alta ciencia, es preciso que liquide las cuentas con los que fueron compañeros de ruta en el pasado. Ayúdame, Señor. Para que mi razón no se nuble en el momento de la prueba, para que no se identifique con la tribulación. Cuando la dinámica del tiempo haya limpiado todas las funciones de mi alma, acéptame, Señor, como tus ministros en la tierra. Dame un lugar donde pueda oficiar, donde pueda rendir testimonio del orden que tú representas. Es muy lindo, muy linda la invocación. Pero igual, hacé la tuya propia para pedirle lo que vos quieras. Bueno, eh... Te invito a, a que sigas viendo, te recuerdo que en este canal, igual ya te lo dije antes, en este canal, los martes estrenamos un video angelical de la cábala Hebrea durante todo este año 2023, lo vamos a estar haciendo. Y los sábados eh, estrenamos un video de astrología no quieres perderte ningún video, suscríbete al canal y dale click a la campanita a vos no te cuesta nada a mí me ayuda un montón que hagas eso no te puedo explicar cuánto me sirve que hagas eso eh... Y además, si le das like al video y dejas un comentario, activas el algoritmo de YouTube y me ayuda a crecer, a hacer crecer el canal. No sé qué más querés. Bueno, eh, te mando un abrazo enorme para vos, para todos, para todas, para todes. Eh, nos volvemos a encontrar en un próximo video. Acá te dejo todas mis redes sociales. Eh, seguime en mis redes sociales Tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter eh, Tengo TikTok eh, Y tengo eh, Telegram Que en Telegram somos un grupo hermoso T.me barra curso de astrología Entras ahí, te haces miembro del canal Y por supuesto te invito también a que entres a patagoniastral.com eh, patagoniastral.com cada vez somos más los miembros de la página y ahí seas o no seas miembro de la página igual vas a poder encontrar un montón de artículos por el momento de Jordi, de Lola de Mildred y míos que somos los cuatro que estamos escribiendo que tenemos nuestros propios blogs y ahí podés también debatir eh, o sea, eh, empezar a, en, en cada una de las notas, eh, eh, poner tus comentarios y, eh, y ver también de seguir creciendo de esa manera. Eh, pretendemos que se convierta en un portal grande de astrología. También si querés contratar los servicios de alguno de nosotros, ahí en el portal hay un lugar que es astrólogo certificados por el CAF y ahí tenés a muchos de nosotros con su número de teléfonos y con las cosas que hacemos que no, no todos son exclusivamente astrólogos como yo sino que hay muchos como Lola por ejemplo que también es tartista además eh, o como Tony que hace un montón de otras terapias eh, así que bueno eh, te espero, nos volvemos a encontrar el próximo eh, sábado con astrología y el próximo martes con otro maravilloso ángel como Mahasiach. Chao, hasta la próxima.